Really nice. uh, uh, Yo soy chao vamos no. a relajar vamos a practicar nice and good yes okay thank you now together ahora juntos vamos a cantar vamos a cantar una canción para entrar en el estado de chikun Is, uh, the uh, because, uh, <coughs> because, uh, is the chi ku The Que son los ocho versos. Ahí tenemos la letra. Because... is... Now, you only sing song. And you still come here. Sing for yourself. Podemos cantar por nosotros mismos porque muchos los conocemos y otros recurren a la lectura. Y tú conoces la letra. Puedes cerrar los ojos, así es más fácil para entrar en estado de conciencia de chikun. Vamos a cantarla otra vez. espacio, cerramos los ojos Hello. cerramos los ojos Hello. elevando Hi. pae retrayendo el mentón Huijin, cerrado miren, estamos sentados un poquito al frente Sentimos el cuerpo Observamos todo el cuerpo Todo el cuerpo se relaja Sentimos el cuerpo relajado. Siente tu respiración. Respira, exhala, siente suave y despacio la respiración, siente que todo el cuerpo inhala y exhala. todos respiramos profundamente manteniéndonos en el interior en el estado de Chikung la mente observa el cuerpo y siente la respiración junto con el cuerpo ¿Sentimos el universo? Todo el cuerpo siente el universo y se fusiona con el chi universal. Sentimos el interior. El chi es abundante y sentimos como el chi desde todas direcciones el chi fluye al interior del cuerpo y se hace abundante sentimos el universo el interior todo el cuerpo transformándose en chi transformándose en chi Todo el cuerpo está en el chi. Yeah, Sentimos que nuestra mente está muy clara practicando todos los días de forma diligente todos los amigos Chi juntos hacemos una vida hermosa con un alto nivel de sabiduría Sentimos todo el cuerpo. Profundamente se vuelve la luz del amor universal para brillar en el espacio infinito. Cuerpo, sentimos a todos los amigos yes, Chi mind. juntos nuestras mentes se conectan información a información Bring a atrayendo un, creando un campo de chi muy fuerte y sanador, un campo de conciencia. Nuestro campo de chi rodea nuestro cuerpo y nutre nuestro cuerpo vamos a practicar en la columna vertebral los tres centros también inferior medio y superior todo en chi nos mantenemos <laughs> erguidos pai, hui hacia arriba hui cerrado y hacia arriba y comenzamos a girar la cintura hacia adelante a la izquierda atrás a la derecha y adelante Right. adelante hacia atrás, a la derecha adelante a la izquierda la mente se mantiene en el tan tien inferior girando hacia atrás, derecha, adelante, izquierda Despacio, sentimos nuestras mentes juntas en la cintura, Roda, rotando, atrás, a la derecha, adelante, a la izquierda, relajamos los hombros. Relaja, cadera, rodillas tobillos, pies. La mente está girando a la cintura. With music. Escuchamos you know, la música y disfrutamos del tantien inferior beast. de la cintura. la cintura la cintura es de chi La cara tiene una sonrisa pequeña. Todo el cuerpo está en un estado de alegría, de felicidad. Girar la cintura es muy útil para el abdomen y es muy bueno para abrir el tantien inferior, la zona lumbar. Abriendo el tantien inferior se vuelve un espacio muy grande. Se aclara, sin pensamientos, solamente estamos en la cintura girando hacia atrás, derecha, adelante, disfrutando de chi, nutriendo todo el cuerpo. Disfrutando del Chi en el Tantien inferior, girando despacio. Disfrutamos el Chi en el abdomen, el abundante. Chi y sangre fluyen bien. Todas las funciones mejoran. Iluminamos profundamente el interior. Ahora cambiamos de dirección hacia la derecha, atrás, izquierda, adelante. Continuamos observando el tanti inferior y la espalda baja. I'm <laughs> going Thank okay. okay. you. Okay. Sentimos el interior. Observamos el interior del tantien inferior. El chi es abundante en el tantien inferior. abundante en el tantien inferior. El chi en el tantien inferior es abundante. El abdomen, chi, el Sentimos el chi, es abundante en el abdomen. El abdomen está lleno de chi y el chi nutre todo el cuerpo. Mind with your chest. La mente va al interior del pecho. Observando el interior del pecho. Chest, to Right. Y el pecho va hacia atrás, a la derecha, adelante. Desde el centro del pecho, girando. A third is to lift. Big. Right. Forward. Atrás, derecha, adelante, observamos el chi en el pecho girando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Sentimos el tanti en medio. Cambiamos el sentido y vamos a girar a la derecha, hacia atrás, a la izquierda y adelante, a la derecha, gira, por ti misma, por ti mismo, la mente está clara. El pecho está girando hacia adelante, a la derecha, atrás. Está girando el tanti medio. El espacio del tanti en medio se vuelve grande. El pecho girando. Adelante, a la derecha, atrás. Siente la columna vertebral girando, los hombros, el cuello y la cabeza se relajan. Hu Yin cerrado y hacia arriba. y arriba, la cara con una sonrisa, el interior está disfrutando todo el cuerpo en un estado de felicidad mientras giramos hacia adelante, a la derecha, atrás. Disfrutando de la columna vertebral. Con una música, y una girando con esta música y sintiendo el chi. Disfrutamos. Y sentimos el interior observamos el tanti en medio sentimos el chi en el interior el chi es abundante en el tanti en medio Qi, Qi, el chi es abundante en el pecho. Yeah. Mi da den the of the Sentimos que el tan tien medio es el centro del universo. Oh, el chi universal viene profundamente al interior, nutriendo el tantien medio, llenándolo de chi. Ahora sentimos el cuello y el tantien superior. Y comienza a rotar hacia atrás, a la derecha, adelante. Despacio. Atrás, a la derecha, adelante. Observa cómo mueve el mentón. Siente que todo el cuello se relaja, toda la cabeza se relaja. Siguiendo al cuello. Con una sonrisa y sin pensar. La sonrisa en la cara. Disfruta de la danza de la columna vertebral y siente el campo de Chi. Siente el Chi en el interior. observa la rotación. Luego cierra los ojos y continúas corrigiendo la postura. Despacio. Cambiamos de dirección y rotamos hacia del la derecha, atrás, a la izquierda, delante, a la derecha. Cambiamos de dirección. Observa la columna vertebral, siente que toda la columna vertebral está danzando con la música.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 um <sweak> El tantien superior juntos en el cuello con el cuello. El chi es abundante en el cuello y en el tantien superior. El chi es abundante. Observamos toda la columna vertebral, la médula espinal. Sentimos el chi en el interior. El chi es abundante en toda la columna vertebral. Sentimos como la columna se ha vuelto fuerte. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos todo el cuerpo. Las manos sostienen una bola de chi y la, la elevamos. Sentimos la bola de chi entre las manos y los brazos. El chi lo elevamos por encima de la cabeza. Sentimos el cuerpo, sentimos las muñecas. Relajamos los hombros y bajamos los codos vertiendo el chi. La bola de chi viene al interior. A través de la cabeza. A través del cuello pecho abdomen, abdomen abdomen a través de la cadera piernas pies Okay. elevamos el chi, elevamos el chi hacia arriba, sentimos el chi subiendo, por encima de la cabeza, Sentimos la bola de chi y vertemos el chi a través de todo el cuerpo. Sentimos el interior, el chi. El chi es abundante en todo el cuerpo. El chi es abundante en todo el cuerpo. Despacio las manos cubren tu chi. Nutriendo el chi. Nutriendo el chi serenamente, silenciosamente. Sentimos el chi corporal. El chi es abundante y nutre el cuerpo. Todo el cuerpo se vuelve saludable, fuerte. separamos las manos a los lados bien movemos el cuerpo a la derecha y a la izquierda derecha izquierda izquierda derecha todo el cuerpo el chi la sangre fluye bien en todo el cuerpo muy bien, abrimos los ojos.